a todos y bienvenidos a Danzden el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella el día de hoy quiero aprovechar para contarles que hemos cumplido ya nuestro primer año siento muy contento por el progreso que ha ido tomando el canal poco a poco quiero contarles que van a haber varios cambios en Danzden uno de ellos es que van a empezar a verse más colaboraciones con otros canales y de igual manera van a verse más animaciones dentro de los videos para que los videos sean un poco más interactivos de igual manera quiero comentarles que se va a incorporar la materia de física y trabajar más fuertemente los temas de química que están empezando ya ver en los últimos videos también quiero aprovechar para contarles que ha sido muy grato todo este proceso que se ha ido llevando en el canal. Todas estas metodologías son otra forma de aprendizaje en todas las áreas de la ciencia, las cuales nos involucran en la vida real. Hoy vamos a concentrarnos en cinco tips o aplicaciones que se están aplicando fuertemente en el aula de clase. Vamos a mirar la primera. La primera se llama. Tangram. Tangram es una aplicación en la cual se manejan diferentes formas geométricas para dise diseñar, digamos, eh, animales, objetos, personas, haciendo que la mente juegue de una forma de cambios de espacio Es muy, muy divertida. Para geometría, los grados inferiores, grados de sexto, quinto, séptimo, es muy, muy buena. Y de igual forma para todo tipo de edades. Segunda aplicación, la segunda aplicación se llama GeoGebra, GeoGebra nos permite trabajar tanto en la parte matemática como en la parte de geometría, diseñando de forma fácil y práctica líneas, curvas, todo tipo de, de estructuras matemáticas, la cual hace más interactivo el aprendizaje. Aplicación número 3, aplicación número 3 se llama Plaskar Maker, esa aplicación me permite desarrollar ya sea en el aula de clase, las famosas tarjetas, las tarjetas digamos como para juegos como Concéntrese de apareamiento, puede ser aplicable en inglés, en matemáticas, y en cualquier tipo de ciencia en la cual uno quiera aprender conceptos y relacionar es muy muy agradable porque permite eh, relacionar conceptos y temas que a veces se nos dificultan. Tercera aplicación. La tercera aplicación se llama Kahoot. Kahoot es una aplicación demasiado útil que permite manejar todo tipo de preguntas estilo tipo IFES y resolviéndolas de forma didáctica en el aula de clase generando una competencia entre los estudiantes en la resolución de las mismas entonces se compite y hace muy agradable las clases es una ayuda muy didáctica para fortalecer los temas cuando ya se ver, o sea que permite como autoevaluar el aprendizaje la siguiente se llama Dark Quiz, Dark Quiz es otra forma para aprender, en la cual los docentes pueden generar cuestionarios y calificarlos de forma fácil a través de códigos, los cuales se enlazan con todos los estudiantes para que los desarrollen y manejar un análisis en la parte de los resultados que me den estas evaluaciones. Es muy buena y muy práctica. Para cerrar, quiero aprovechar y compartir algunos canales amigos. Estos canales son Primer canal hasta arriba es un canal de belleza estilo y fashion en el cual hay ideas muy prácticas y útiles para las chicas en toda la parte de belleza y glamour el siguiente canal Wensy vlogs es un canal Tendencias en la informática, en todo lo que tiene que ver con Android, y todo lo que tiene que ver con iPhone y herramientas muy, muy tecnológicas. Tercer canal. Este canal se llama Jessica Torres. Es un canal que trabaja mucho lo que tiene que ver con la parte de superación y ideas reales que me está pasando en el mundo actual y es algo muy agradable en el cual una chica expone todas las cosas que viven los, los docentes, las personas que tienen problemas y de igual forma dan ideas de enriquecimiento personal. Cuarto canal se llama es simple curiosidad Temas eh, como de curiosidades, como su nombre lo dice, de todos los cambios que pasan, por ejemplo, en, en las cosas misteriosas. Son temáticas muy variadas que eh, entretienen mucho, entonces lo los recomiendo, es muy bueno. Ahora, para cerrar, tenemos el canal de Isabel Melger. No, espero que lo haya presenciado bien. Este canal de una chica que maneja toda la parte de manualidades, haciendo ideas muy bonitas, trabajando con materiales de reciclaje, o sea, y aprendiendo de la importancia de desarrollar cosas simples a través de materiales que a veces uno no considera. Es muy, muy buena. Con esto, aprovecho para darle gracias a todos mis seguidores y a todos los que hacen posible el crecimiento del mismo. Les agradezco mucho por este año, espero que este nuevo año que viene, en todo lo que tiene que ver con videos de temáticas, de matemáticas, química y física, les aporte enormemente. Les agradezco mucho su gran apoyo y, como siempre digo, espera pronto un nuevo video.